Hola amigas y amigos bienvenidos al peor canal de videojuegos de gameplays El peor canal de youtube de videojuegos <ríe> Tengo como un año sin subir nada a este canal Ni a ningún otro <ríe> Bueno, muchos problemas, muchas cosas me lo han impedido así que bueno pero aquí estoy con un videito rápido para decir eso básicamente y para dar una carrerita aquí en eh, gran turismo de playstation 1 así que voy a dar una, car una carrerita rápida para recordar un poco este juego este juego de carreras de autos Espectacular, así que saludos para todos los que me conocen por allí de Twitch. Que también estoy alejado de Twitch y por motivos de fuerza mayor no he podido hacer más streams. Pero por ahí estoy pendiente. Algún día volveré. Por lo pronto, es este videito aquí en YouTube. Vamos a hacer una carrera rápida. Muy buena la. la la intro del, del gran turismo hmm, ya estaba buscando en la memoria tengo por ahí algo guardado pero no voy a tocarlo sino que me voy directamente a una carrerita rápida con uno de mis autos favoritos no arcade carrera única Yubishi el Eclipse Autoclase B estándar en automático Esta pista Así, así es señores El peor canal Al peor canal de videojuegos El año 2020 ya sabemos cómo fue hay que describirlo mucho. Subí video a principio del año, pero después todo se complicó. Vamos a ver si gano esta carrera Esto tiene que ser súper fácil y más con este coche. Este juego es una maravilla, fue una maravilla en su época Y me encanta, a mí me encantan los juegos de automóviles, de carreras eh... No suelo subir porque no son tan interesantes ¿no? los juegos de carreras para subir a videos a YouTube. Ahí va el segundo ahí, pero ya pasa el primer puesto. Voy a tratar de mantenerme ahí, en el primer puesto. Este es el eclipse. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que me voy. Que me voy por donde no es. Ups, accidente. Bueno, vamos a ver si, si puedo este año subir algunos videos más. Lo que pasa es que no tengo los recursos. Ni el tiempo tampoco. El tiempo se me ha ido en sobrevivir. Acá en mi querido país. Y ahí está. Ganamos fácil. Con el eclipse. En modo normal. Bueno gente. Espero que. Estén pendientes. Los que me siguen por allí. Eh, próximamente estaré. Trayendo más contenido. Al canal. Bueno eso espero. Así que saludos a todos. Y se me cuidan mucho. Chao.